Buenos días, soy el ingeniero Jorge Coy Morales. Eh, nos encontramos ahorita en el programa de investigación en hortalizas, el huerto y específicamente en el invernadero llamado Super Pepón. Este invernadero es un invernadero tipo casa maya de 500 metros cuadrados en el cual producimos tomates de tipo herlum este tipo de tomates se caracteriza por tener diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes sabores y forma parte de un trabajo que haces en el huerto de cuidar la agrobiodiversidad. Aquí podemos encontrar 15 tipos de tomates diferentes. La apuesta que hacemos aquí es por llevarlos bajo un sistema de manejo orgánico en el cual se prioricen dos cosas principalmente. En primer lugar la salud de los consumidores finales y finalmente la salud y la conservación del medio ambiente. Pero usamos que lejos de perjudicar, benefician principalmente la vida y la salud del suelo, quien es finalmente quien soporta y nos da la posibilidad de producir tomates como los que ustedes van a ver aquí en el invernadero. ¿Qué tal? nos encontramos en el tinglado del programa de investigación en hortalizas. El tinglado es un área aproximadamente de 500 metros cuadrados en donde albergamos diferentes tipos de plantas medicinales y aromáticas llevadas bajo un sistema de producción orgánico. La idea un poco del tinglado es que repita lo que un poco ocurre en la naturaleza. Vamos a encontrar diferentes tipos de asociaciones de cultivos, tanto horizontal como verticalmente, generando un agroecosistema muy interesante en donde hay diferentes tipos de fauna benéfica, en conclusión generando una biodiversidad funcional que nos permite tener muchos tipos de plantas en excelentes condiciones durante todo el año. Ya nos encontramos en la zona post cosecha del huerto. Aquí llegan todas nuestras hortalizas directamente del campo para ser acondicionadas y posteriormente vendidas. Vimos en los invernaderos los diferentes tipos de tomate y acá se los muestro. Pueden ver, como dijimos allá, que tienen diferentes colores, diferentes formas, pero también diferentes sabores. Cada uno de ellos eh, tiene características que son especiales para cada cosa que uno quiera hacer. Siempre decimos que para cada cosa hay un tomate especial. Por ejemplo, estos de aquí, tipo Yellow Brandywine, son unos tomates que en ensalada quedan muy buenos, mientras que estos, de repente, no sé, un tallerín rojo, le da mucho sabor a lo que uno consume. Este tipo de San Marzano, por ejemplo, cortados en esta forma, en una ensalada, aparte que le da color y gusto, enriquece con todas las propiedades que tienen los tomates, como licopeno, antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta diversidad de cultivos ustedes lo pueden encontrar aquí, en el programa de investigación de hortalizas, eh, los días viernes, de 8 y media a 12 y media, en una feria que realizamos aquí mismo en el programa, agroferias campesinas en la Brasil y en otros puntos dentro de la universidad también. Les enseño tomates esta vez, pero también pueden encontrar diversos tipos de hortalizas de consumo fresco, de temporada, zapallos, como ustedes pueden ver aquí, diferentes tipos de ajíes, diferentes tipos de hojas también. Eh, pero siempre bajo este principio, cultivados de una forma agroecológica, de una forma orgánica, cuidando la salud del medio ambiente y la salud de los consumidores finales.